Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí está Pikachu Lola conmigo. Nos vamos a mm, la parte central de la liga Pokémon porque ya he derrotado a los 4... ¿4? ¿4? cuatro, cuatro, cuatro, cuatro del, atro, del alto mando. Mm, por lo tanto ya se me permite venir aquí a la parte central irisada. Y ya soy el... Vi, el el vigente campeón aunque puede ser que haya un campeón más Yo creo que sí, y me, estoy dan, me está dando Canguelo, así que vamos a guardar un poquito Tengo anto puesto al primero Puh, porque, Pero no sé, no sé qué Pokémon Puede venir Sé quién es, ¿no? <ríe> porque me está informando Pero no sé qué Pokémon trae Ni cuál es el primero que saca, así que No sé si mete a Zuko al primero O Carla Rocío Podemos empezar con Romel, así que... Como tiene disfraz, pues no pasa nada. Pero me da un poco cosa. Nah, venga, con Anto. Con el Pokémon inicial, sí, venga. ¡Para adelante! ¡Qué bonito todo! ¡Súper precioso, súper precioso! Está ¡Preciosísimo todo! A ver... ¿Me voy a sentar? Sí, ok. I'm the king. Ocukuy, oh, ¿qué pasó? Me viene a felicitar, ¿no? Deta, ahora eres el vigente campeón de la Liga Pokémon. Bueno, lo serías de no ser por un pequeño detalle. ¿Aún te queda un último contrincante que vencer? Pues sí. Y el entrenador que te espera soy yo, por supuesto. La insignia del La guinda del pastel para tu recorrido insular. Libremos un combate para inaugurar como este video, esta, nueva, esta nueva, nueva nueva liga Pokémon. ¡Venga! Vamos a enfrentarnos a Kukui, el profesor Kukui. El que no tiene frío ni en invierno. Y siempre va con el pechamen al aire. El profesor Kukui te desafía con 6 Pokémon, madre mía. Y yo también con 6, fíjate tú. <risas> Saca Lican Rock. Roca. Por lo tanto, bien, Anto. Anto, guay. Me encanta la música. <ríe> eh, venga. Sí, hoja aguda. Yo creo que contra Lican Rock podemos. Trampa roca. ¡Hijo de perra! Un perrito, ¿no? Pues un hijo perra. Ahora, cada vez que cambie de Pokémon, me van a dañar. Gracias. Venga, Lican Rock fuera. Nivel 63. Braviari. Pokémon volador normal. Mm, sí, tengo que cambiar. Volador normal. Suco. Esto puede estar un poco chungo, ¿eh? eh joya luz. Viento a fin, que capullo. ¿Y no quitas las rocas? <ríe> Ojalá. Oh, toma ya, muy bien, Suco, pero Suco tienes que darle dos veces. Cucuy, eso no se hace, eso son trampas Tú tienes infinitos Recuperar todo Eso nos mola Bueno Pájaro osado, mierda Que no quite mucho suco, suco es una roca Roca cero <risas> Braviari, fuera ¡Chao, pescado! ¡Bien! Profesor Kukui te quedan... Te quedan... Eh, ¡Cuatro! Carla hmm. 63. Muy bien. rocío 64. Incineroar. Incineroar es la última evolución del Little. Vale. Es siniestro. O lucha. La verdad que no sé. Espérate, voy a mirar mi... Mi esto, porque la... no sé exactamente incinerar. Creo... Sé que es eh, tipo fuego, pero... Incinerar. Y... Vale. Siniestro. ¿Es siniestro? Y es fuego. Yo creo que Eliwers es lo más acertado. Porque si mal no recuerdo, tiene cebo. Sí. Causa la mitad de los ataques recibidos de fuego y hielo. Sí. Venga. Eliwers. Tú eres el elegido. <risa> Una boca rostaría estaría de... ¡Pip! Pero creo que voy a usar el poder Z Aunque no sé si es el Pokémon más fuerte que tiene Vamos a usar Demolición Que con Sebo yo creo que lo aguanta ¡Hostia! ¡Frena ahí! ¡Buf! Y encima tiene fien... viento a fin. Mira Como veo que puede ser un Pokémon muy jodido Vamos a usar esto Enfado Para, para, para, para Uff Pero se lo carga Eso seguro igual <risas> no vas a luchar más en este, en este combate, ¿vale? Así que daslo todo Cárgate ese incinerar Y no quiero verlo más nunca ni nunca más me da igual como se diga, si más nunca o nunca más. Incinerar fuera. Fuera. Ninetales. Cara de tipo hielo. Mierda. Mm, bueno. Metemos a Zuko. No, a Carla. Venga, Carla. Antes Carla, contra Ninetales, no hacía nada. Pero el Ninetales de Alola es de hielo. Dios. Se quiso daño ahí. Las púas. llamas. Ventisca. ¡Bien, la esquiva! La esquiva. Carla, Carla, Carla. Ninetales Pa' casa Snorlax Dios Lo bien que me viene Eliwars ahora <ríe> Rommel, Al ataque mismo, usa carantoña. No lo entiendo A ver, el golpe cuerpo, cuerpo No debería haberme afectado Romel es de tipo fantasma ¿Cara Antonio otra vez? Ah, que es cuerpo pesado Dios, qué tipo acero Uff a ver, Romel. Vamos a cambiar. <ríe> y metemos a Zuko. Que el acero no le hace mucho daño. Bueno, en realidad sí. Fuerza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! No, no, venga. Zuko, hiperpoción. Restaura todo. <ríe> Venga <ríe> Lo sabía Vale Tierra Vida 90 Foco Resplandor 80 ¿Cómo se... A ver Puede bajar la defensa especial del objetivo Venga, foco resplandor Y, y baja la defensa, por favor Uff Dios Hiperpoción con suco es que Fuerza Aquina, no sé cuánto Dios, lo estoy pasando mal. <ríe> Fuerza Aquina, por favor, acábate. O Snorla, vete a dormir o algo, yo qué sé. Párate, hijo perra <risa> Venga, sí señor Suco esquívalo, por dios Esquívalo Que lo esquives, coño Me caen cuatro Ah, vamos a que use otra cosa Ni de coña, ¿no? Dios Voy a parar un segundito Que quiero buscar cuánto Cuánto es lo que quita Fuerza Kina y cuántos PP tiene Tiene 10 Así que lo llevo crudo Hiperpoción Fuerza Aquina. Dios, pero por favor, Zuko mm... Záfate de ahí Que no te dé Y a todo esto Fuerza Aquina Es de tipo... Tierra O sea, se supone que si meto a, a Wisiwasi. Tampoco es que le afecte mucho Dios criticazo. Bah, ya empiezan con los, con los críticos. Me cago en la madre que lo trajo. Nada más me cago en una hiperpoción. Suco, por Dios. Por lo que más quieras. Por tu madre y por tu padre. <risa> Suco. Dios. Dios. Mega Rocío, aguanta la fuerza quina, por Dios, y por tu madre y por tu padre. Rocito, mi arma. Que se ha comido la, las trampas rocas, bien comida. Fuerza quina, aguántalo, por Dios. Bien, bien. Yo creo que eso era lo que tenía que haber hecho desde un principio. ¿Acuaro? ¿Acuaro? Corpe cuerpo. Uy, eso ya es un poco más difícil de aguantar, eh. A ver, Rocío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a un restaurar todo Con. Eliwers. Trabaja con cuerpo cuerpo, sí, lo sé. Lo siento. Bien Pero Rocío hizo lo que tenía que hacer Ahora cambiamos de Pokémon Ya me estoy metiendo aquí detrás de Pikachu Porque me está dando mucho miedo Y metemos a Eliwars Y Eliwars va a usar Si no un boca, una bocajarro Va de, <risa> a usar demolición Y después otro Golpe cuerpo Que lo aguanta, sí que lo aguanta Paralizado Me cago en la mierda, tío Es que lo peor que podía pasarme Poción máxima No Super poción Vamos a ver cuántas fuerzas esquinas le quedan. Porque creo que me va a hacer una. Golpe cuerpo. Dios. Poción máxima. Estoy gastando todos los víveres que he conseguido a lo largo de toda la poca aventura del Lock. Golpe cuerpo. Vale, como siempre ataca más tarde, vamos a ir a, a por todas a bocajarro. Me cago en la leche, Eliwers. ¿En serio? ¡Oh! Seguro la parálisis. De igual manera tengo que usar la poción máxima. Porque otro golpe de cuerpo. Mmm... No lo va a poder soportar. Así que.. Por favor, no te paralices nuevamente, Eliwers. Me cago en la madre. Con lo que le costó salir de la parálisis. Venga. A bocajarro. Por favor, no falles. No falles, porfa. No falles, porfa, Eliwers. Cárgate de Norla. Bien. Mega Eliwell, se estoy dejando la voz por ti. <ríe> Bien. <ríe> Uf. Más Es el último. No cambiamos de Pokémon. Seguimos. Y una bocajarro, por favor, mata. A más neson ¡Toma! Eliwars eres el mejor Venga, a bocajarro y cárgatelo, cárgatelo Dios Puta robustez Pues nada, ahora se va a cargar del todo Así que yo también No, no vamos a ser retrasado Una poción máxima para Eliwars Muy bien Magneson se cura mucho Yo también me curo Muy bien Queda solo un Pokémon Y es este Tipo acero Y podría sacar A Carla Pero las rocas se la comen vivas. Así que mmm... Venga Vamos a ir por paso Demolición Hostia, hostia, hostia Para, para Vale. Cúrate, hijo mío. <ríe> Poción máxima. Venga, Eliwars, cúrate del todo. Y tú, amigo mío Magnuson no te cure de nada. Usa rayo. Lo evita. Muy bien, Eliwers. Eliwers. Ya voy a tener que dedicarle un capítulo solo a Eliwers. Pero al verdadero, al de verdad. Al que me está ayudando a ganarlo todo. A bocajarro Para, para, para, para, para Jus! Bien Definitivamente he ganado La liga Pokémon He puesto toda la carne en el asador y Aún así he perdido pero ha sido un combate verdaderamente refrescante. ¡Uf! ¡Eso sudado la gota gorda! ¡Uf! ¡Excelente! Como ya dije en su momento, no existe el movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon. Y tú lo acabas de demostrar. Ha nacido un nuevo campeón y todo el mundo se postrará a sus pies. Ya te lo dije en, el, en lo alto del pico Hokulani, ¿no? Los, los Pokémon y entrada de Talola son realmente fabulosos. Siempre soñé con que supiera con que lo supiera todo el mundo. Y ahora mi sueño se ha hecho realidad. Todo gracias a vosotros, Elie Pintora y Deciduide. ¡Ey! Gracias por nombrar Deciduide. Pobrecito Anto. Me alegro un montón de haber combatido con vosotros en este lugar de ensueño. Ahora y sin más dilación, presentamos al primer campeón de la Liga Pokémon de Alola, pintora Vamos a dejar constancia para la posteridad de tu nombre y de los de tu Pokémon. ¡Ay, qué bonito! Ahí están mis seis pokés. Anto al 63. Carla al 63, Zuko al 63, Rocío al 64, Romel al 63 y Eligual al 63. Mihar Six y están todos. Os enhorabuena por convertirte en el primer campeón de Lola, el primero. Que está dándole, me está dando la vuelta a todos mis pokés. ¡Ay, qué bonito! Wisiwasi parece tan poquita cosa. Pero bueno, se lo merece el jodío Aguantó muchísimo. Enhorabuena por convertirte en el primer campeón de Alola. El Sellaco. A ver, el Sellaco. hoy ¡Qué bonito! Ah, <risas> te voy a decir que faltaba una. Te has hecho con un merecidísimo, pero te has hecho con un merecidísimo hueco en el hall de la fama. Tengo la impresión de que tus encuentros con en el recorrido insular te han hecho más madura. como el sol radiante que brilla con la luz propia y la luna que resplandece por el astro rey. Se nota que siente pedazos de devoción por tus Pokémon de <risa> Vaya que sí, usando fuerzas, con tus, uh, fuerzas con tus Pokémon, has salido por la puerta grande. Una actuación para enmarcar. Ahora <ríe> no todo el mundo querrá emularte. Te has convertido en un, real, en un rival a batir. Perfecto. Yo pensé que me estaban llamando. Enhorabuena al primer campeón de la Liga Pokémon de Alola. Esto merece una celebración toda regla. Con el show y la luna como testigo, vamos a hacer un guachinche. Guachinche, no. Perdona, una barbacoa. Una saer. Venga, Sleepy Pintora. Volvamos a Mele Mele. El Pueblo Lili. En Pueblo Lili se organiza un festival en tu honor. Y Lilia también estará allí, por supuesto. <coughs> Vamos a ver si me da la voz. Pues, ¿eh? Fiesta. A esta gente le gusta más una fiesta. Pueblo Lili. ¿Estoy yo? ¡Coño! ¿My friends? Estos contentos todos, eh. Todos, todos son mis amigos. Es que he luchado con todos, son mis amiguitos toquitos. ¡Hombre! Tú también. Es la esposa del cucuy no me acuerdo cómo se llamaba Priscila, ¿no? O parecido ¡Oh, mamá! Hasta mi madre, qué emocionante ¡Ay, qué lloro! ¡Ay, qué lloro! ¡Alola! ¡Alola! Mira las águas las que faltaban Hay que gente más buena, Me jodas que ahora viene Tapu Coco Tengo que ganarlo. Estamos todos aquí reunidos para celebrar el primer, el título del campeón de la liga de Pokémon de Lola. Vamos a celebrarlo por lo alto. Que comience el guachinche. A esa señora del fondo no la conozco, así que esa fuera. Quítamela. A esto me da igual, pero a esa mujer no la conozco. ¡Oh, Gladio! ¿Dónde está tu madre? <ríe> Adiós, mi niño. Mira aquí la we. Vamos a bailar. <ríe> Eso se apunta a lo que sea. Cada uno haciendo su movimiento, qué chulo. <risa> Pero hizo el movimiento de tipo fantasma, no siniestro. Era mi niño. Era un antisocial. ¡Ay, qué bien! Fuegos artificiales para mí. Mola Mo Molola <ríe> A lo momola A esta gente le gusta más los fuegos <ríe> Yo ni me muto, yo quietito Que no se va a ir la nina, eh si quieres ahora A esta niña no la conozco, a ese niño tampoco Al otro tampoco A todos eso fuera, venga, al kindergarten pintora! Enhorabuena por convertirte en el campeón de Alola. ¡Mira cuánta gente ha venido a celebrarlo! ¿No es increíble? ¡Has hecho un montón de amigos durante tu recorrida insular! ¡Mira sus caras! Todo el mundo se lo está pasando en grande. Tanto los adultos como los niños. E incluso los Pokémon. Mm, no es que las cosas hayan sido muy fáciles últimamente, pero... Me alegro de haber venido... a Alola... Y de haberte conocido, es pintora. Bueno, y no solo eso. Me alegra mucho de haber tenido la oportunidad de viajar a tu lado y haber compartido infinidad de momentos contigo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Escucha, es pintora. Parece que el festival va para largo. Así que, ¿qué tal si nos escapamos un momentillo a la ruina de la guerra? Hey, hey, hey. Y ya los hay. Cada <ríe> me comentó... Que ya habían reparado el puente. ¿Y qué pasa con el festival? Tú cállate. ¡Mmm! ¡No pasa nada! Ya volveremos más tarde. Guiño, guiño. <ríe> Tenemos que ir a contarle a Tapu Coco que ya has. Es... Uy, Pikachu, no te vayas. Que ya has completado el recorrido insular. O sea, que me toca ca capturar al Tapu Coco. ¿No te parece poco? Ay, Lilia. Tú sin Pokémon eres una entrometida que te caga Bueno, yo contentísimo porque ya soy el campeón de la liga Pokémon. No me lo puedo creer. Que haya llegado, que haya terminado la, el Pokémon Nuzlocke. Bien. Ya está reparado el puente. O sea, ya puedo pasar. Ay... ¿Qué recuerdo de cuando empezó todo, no? Por aquel entonces yo era un manojo de nervio. ¿Y ahora qué eres? Me faltaba valor. Y un, y un herbol también. Ahora que lo pienso. Tenemos que estarle a agradecidos a Lunala. Digo, a Nebulilla. Porque fue quien, quien hizo que nos conociéramos y pudiéramos vivir grandes aventuras juntos. Bueno, vamos a las ruinas. <ríe> Mi niña, no estoy yo muy para estar para las ruinas, ¿vale? Top vírico, esto se pega. <ríe> guiño, guiño. Pues nada, ya que estábamos. El capítulo se va a alargar un poquito. El capítulo en un principio se iba a llamar Contra el Campeón Interrogante, pero mm, creo que... Y más. Las ruinas de la guerra. ¿Por qué nos ayudaría Tapu Koko en aquella ocasión? ¿Es posible que, que tuviera algo que ver con el Pokémon legendario Dalola Lunala? O sea que tengo que sí o oh, sí. Porque lo dice ella. Me parece correcto. ¿Qué te diga? Esto me recuerda al día en que Ela se convirtió en Kahuna. Seguro que Tapu Koko está por aquí cerca. Qué nervios, ¿no? Ahí estamos. Sin guarda ni nada. Muy bien. Ay, Pikachu. ¿Tú qué me dices? Tapu Koko. Gracias a ti, Cosmo se ha convertido en Lunala. Te estoy enormemente agradecida. Y Tapu Koko, calladito. Y a ti también, Sleepy Pintora. Ahora eres el campeón de Alola. Y me gustaría darte las gracias del mejor modo que se me ocurre. Permíteme que cura tus Pokémon. Si me los curas es que ahora va Tapu Déjame Deja de igualdad al menos. Tocas las piedras porque Sleepy Pintora un Manaza. Una voz procedente de la pulsera resuena en tu cabeza Hola, Tapu Coco ¿Qué pasó? Vamos Coco Contra Tapu Coco Vamos a conseguir a Tapu Coco Digo yo Pues venga Ay. ¿Tampoco costa el 60? Uff. Vamos a usar golpe bajo. Falló. Vamos a usar agilidad. ¡Ay, mierda! Tenía que haber usado una veloz ball. Sé que no va a funcionar, pero... Vamos a usarla ahora Total Tampoco es que haya perdido mucho Seguramente que no iba a entrar a la primera Así que Dos probar Chispazo. A ver cuánto quita No quita mucho Vale eh... Golpe bajo Porque va a usar otro chispazo. Recordemos que Tapu Coco es de tipo hada Vamos a usar una aguda para, para, para, mi niño que te lo carga, uh... venga, pokebol, venga, para risa, una lujo gol. Uno. Uy Agilidad Qué bueno es el jodido Bien Vamos a usar una Ultra Ball Venga Yo sé que Tapu tiene que entrar uno. Mm. Ostras, ¿o okay. qué? Cambio inmediato, venga. Suco. Pues agilidad, da igual Pikachu, ayúdame Una Ultra Ball Uno oh, Muy poco Tiene que ser algún Tengo que usar algún ataque que le quite poquísimo Turno solo tengo 11. No ha pasado tantos turnos. Así que la Turno no tiene que hacer mucho efecto. No. Llegan muchos turnos. Así que. Ultra balls Que me muera ahí. Irán, ¿por qué no usas la Master Ball? Porque no me da la gana. Eso lo dejo para pa, pa Pokémon muy especiales. Super chungo de atrapar. ¡Ay, paralizado. ¡No! ¡Retrasado! Gracias. ¿Qué retrasa este, Dios mío? O sea, ya no voy a tener Tapucoco. Mola. <risa> ¡Mola! ¡Mola! ¡Soy retrasado! Gracias. Dios mío. ¿qué cagada, ¡Qué cagada máxima! ¡Qué cagada máxima! ¡Qué cagada máxima! O sea, no tengo a Tapu Coco. Super chuli. Molin. <ríe> pues nada... Yo creo que hasta aquí el, el capítulo. Un tapistal. Bueno, mmm, terminamos con la historia. Total, qué maza. Tapu a pesar de haber sido derrotado, se le veía satisfecho. Intuyó que los dos volveríais, volveréis a librar un combate algún día. Me alegro de que hayamos venido, empezaba a preocuparme. Elipintora, volvamos a la plaza antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos escondido. ...a escabullido del festival. O sea, ha quedado grabado como... ...mato a Tapu Coco. ¡Me cago en la perra! ¡Perra! ¡Que es la madre del perro! Vamos a dar por salvado esto ya. Venga ya, hombre. Me he cabreado. Todos están disfrutando... ...de lo lindo con el festival. Tanto que creo que ni siquiera se han dado cuenta... ...de nuestra ausencia. Ah, parece que va a comenzar una, un Battle Royale... Hombre ¿Qué pasó Cucuy? Que no se nota de que eres Cucuy, ¿Qué va? Toma ¿Os? ¿Va a luchar con Miauf? Perdona, pero si va a luchar con Miauf significa que ahí hay un rollete con la madre de... De este hombre. Bueno, mi, con mi madre. ¿Eh? La tía se quedó toda mosqueada. Bueno. Qué felices todos. Menos yo. Que no tengo a Tapucoco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tampoco me voy a morir sin tener a Tapu Coco. Quiero Tapu Coco. Pikachu, yo quiero Tapu Coco. Ni vos tengo ya. Mira, este se emborrachó y ya se fue a dormir. Están dos ahí partiéndose el culamen de él. El festival es precioso y todo el mundo parece la más de contento. Es la Pintora, prométeme que nunca cambiarás y que pase lo que pase, nunca perderás esa sonrisa. Oh, qué bonito. Si mi madre estuviera aquí, seguro que también estaría sonriendo ahora mismo. Sí, pero con una, una sonrisa malvada. Ya se encuentra bastante mejor, ¿sabes? De hecho, quería venir al festival. Pero le he dicho que es mejor que se quede en casa descansando hasta que se recupere por completo. Es su locura transitoria. He estado pensando y creo que por fin tengo claro lo que debo hacer. Te vas a entrenadora, a entrenador Pokémon. ¿Me va a dar un beso? Es la pintora, yo... ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Son los fuegos del amor. Venga, ya que llevamos 40 minutos, Lilia. Estamos esperando a que le des el beso. Que todo el mundo lo sabe Menos tú Bueno, menos el pintora Que está un poco para allá ¿Y hasta ahora? Ay, Dios mío Me encanta que todo el mundo esté disfrutando a lo grande No todos los días se celebra el nacimiento del mejor entrenador de Alola Yo también me haré más fuerte Me entrenaré con Liam hasta que llegue el día en el que pueda ganar a mi Yayo y luego te desafiaré para conseguir el título de campeón. <coughs> el Pintora. Quiero decir campeón. Vamos, preséntales a todos tus compañeros Pokémon. Tus más fieles Pokémon. Compañeros. Que han estado siempre contigo, a las duras y a las maduras. Durante tu periplo por la isla. Bueno, estos son mis compañeros amigos, eh. Eran son mis Pokémon, ahora te los mando. ¿Qué haces tú ahí, mía Osquita? Mamá, no hay estrella en Lola que brille más que vosotros. Salí todo. ¿No se ve mi fila? ¿Mi fila de Super Pokés? ¿No se ve? <ríe> bueno. Pues mira tu Pokémon Luna. Aquí acaba la historia. Creo que hay un postgame. Que se puede seguir jugando. Pero bueno, por lo menos lo vamos a dejar por aquí. Pikachu, Pikachu, a Lola. Y así fue como Sleepy Pintora superó con éxito el recorrido insular. Uh -huh. La fiesta de honor al nuevo campeón duró hasta bien entrar a la madrugada. Uno de tantos momentos llenos de felicidad. Me alegro tanto de haberlos, de haberlos conocido. Nuestro encuentro en Alora será el más preciado de mis recuerdos. Al día siguiente Ay, post... Qué chulo Este ha sido el capítulo más largo de toda la historia del Nuzloc, ¿eh? Me pregunto qué sorpresas nos esperan hoy Todavía no ha quitado las putas cajas Qué desordenada Oh, el timbre, debe ser el profesor Ve a ver, es la pintora No, estilo, ¡Eli Pintora! Es muy fuerte Tenemos que irnos ya mismo ¿Qué ocurre, Tilo? Ah, perdón, es que educado, buenas noches Ya me explayaré con más detenimiento la próxima vez que nos veamos Pero ahora tengo que llevarme a Eli Pintora Rápido, si no nos damos prisa el barco se parará antes de que lleguemos Que vamos a un sitio no conocido Adiós mamá. Alola. Hay que pesar esta gente, ¿eh? Es muy pesada. Bueno, <coughs> al puerto de la Lioli, venga. Lilia, ya sabes que Canto está bastante lejos hasta aquí, ¿no? Prepárate para el jet lag. La profesora Pimpinela... Bueno, a ella la vas a tener que disculpar. La despedida es no solo suyo, ¿sabes? Pero me manda a decirte que el altar del laboratorio es tuyo siempre que lo necesites Vamos, que puedes venir y quedarte en el laboratorio cuando quieras Pero bueno, no nos habías dicho nada Tilo, ya está decidido, ahora el deber me llama, encanto Encanto, le dijo encanto a Tilo Tengo que ayudar a mi madre a curarse y sobre todo tengo que hacerlo por mí ¡Claro que marcharme de Alola me entristece mucho! Pero ir a Canto supone cumplir mi sueño y sentirme satisfecha conmigo misma. Encontrarme Pokémon increíbles, convertirme en toda en una entrenadora... ...y recorrer la región de acá para allá como si estuviera realizando un recorrido insular. No os preocupéis por mí. Pase lo que pase, sé que todo va a salir bien. ¿Y por qué? Porque vuestras sonrisas me van a acompañar todo el viaje de la pintora... Muchas gracias por todo en serio Estoy segura de que algún día Regresaré a Lola Oh, pues al final Me he quedado sin decirte las cosas que te quería decir Bueno, te las contaré por carta Ya verás lo larga que va a ser De acuerdo, Tilo Me gustaría que te quedaras con esto ¿Y a mí qué me da? El es pintora Está algo viejo, pero para mí es un auténtico tesoro Pokémon. -ñeco. Me dio un Pokémon. Lili, Lilia, vete a tomar por saco. <ríe> Supongo que ha llegado la hora de, de, de decir adiós. Y no hay beso. No hay beso. Pikachu, no hay beso. Qué pesada, tanto, tanto, tanto rollo, tanto rollo, para que no haya beso. Pikachu, yo no entiendo nada. que te caes Pikachu Pikachu se cae Alola Lilia Alola ve con Dios nos vemos ya está ya puedo parar y hacer mis cosas no y dale con la historia son pelín pesadas no llevar estilo Tilo está llorando Sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento Cuando se va alguien A quien apreciamos tanto Hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano Para regalarles nuestra mejor sonrisa S Sí, eso es verdad Creo que es hora de que vaya a ver a mi Yayo Bueno, ahora toca volver a casa Nuestra familia nos espera <ríe> Bo mierda no puedo más. Estoy ya. Ahora sí. Las letras, por Dios. Las letras. Oh. Por fin hemos acabado con el Nuzloc. El postgame no, no lo voy a hacer Nuzloc, ¿vale? Me conformo con haber llegado a la Liga Pokémon y haber ganado. Estoy yo con mi ropa super guay. <risa> Mola, perdón que esté mirando para allá, pero es que ustedes me ven mal, entonces yo yo veo bien la pantalla. Que me ha aún más pesado. ¿Le daría uno que se convirtió en Persia Lo desde por ahí en la caja? Mia. <risa> ¿Qué le pasa a ella? Uy. Y sigue esto, Eso esto da para rato, bueno. Oh, qué bonito. Me gusta estas imágenes, son muy buenas, ¿eh? Bueno, yo también quiero agradecerle a todos ustedes que hayan estado estos 60 y largos capítulos conmigo en este Newslog. Sé que hay muchos que me han seguido desde el principio, que todavía están ahí, que siempre me comentan en toda la, en todos los vídeos que, que subo, todos los capítulos, aunque subo a lo mejor uno a la semana o dos a la semana, pero me siguen ahí y la verdad que para mí... Es un, es un lujo más que sea dos personas una sola que quiera ver esos vídeos y que esté interesado en esta, en esta serie y que viva conmigo esta experiencia es una de las cosas que más me gusta no, no lo hago por la audiencia no lo hago por tener seguidores lo hago porque realmente me gusta este juego me encantan los rpg Pokémon es uno de mis, poké de, de mis juegos favoritos y si a mí me gusta jugarlo me gusta mmm, tener esa estrategia también me gusta que alguien que esté ahí detrás de esa pantalla diga me comente le guste se interese me dé consejos que por cierto se lo agradezco mil mil y una vez pues nada no me voy a poner a llorar tampoco quiero hablar mucho estoy <coughs> como pueden ver a punto de morirme ya pero bueno mmm... Que sepan que los aprecio muchísimo Y que esta serie Más que por mí Y para mí, por mi entretenimiento Es por el vuestro Así que espero que también les haya gustado tanto como a mí Esta experiencia Por supuesto les invito A hacer un Nuzloc en casa Aunque no estén hablando a la pantalla Y aunque no lo compartan con nadie Por el motivo que sea Que para eso tiene un canal de Youtube, puedes hacerlo Pero que vivas esta experiencia En formato Nuzloc no en guía, o como lo suelen hacer otros. Es decir, venga, vamos a luchar y si se me muere pues no pasa nada. Me voy al centro de Pokémon y ya está. No, vívanlo. Vívanlo y digan, si se me muere me jodo y no lo puedo utilizar más. Y ahí es cuando realmente empiezan a, ver, a notar la dificultad que puede llegar a tener Pokémon en, ci en cierto modo. ¿vale? Y, y, y este, este desafío que para mí empezó mm, tremebundamente mal. Porque... Tenía dos Pokémon y justamente se me murió uno, <risa> empezando. Había perdido casi todas las esperanzas, pero remonté, remonté. Y lo importante es que luche y que aprenda de cada derrota. Que aprenda de todo esto. Así que, por ustedes, todo esta, este capítulo larguísimo de 51 minutos, que espero cortarlo, ¿vale? Lo voy a cortar y lo voy a poner en dos, en dos trozos. Y... Y nada más que decir, la verdad. Los aprecio muchísimo. Todo esto es para ustedes. Y me voy despidiendo, que ya... Sonora. <risa> me tengo que ir a trabajar. Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Todo es por ustedes. Y bueno, si sí, no pasa nada. Ahora yo digo en el trabajo estoy roquito Y... Trabajaré un poquito menos, creo. <risa> Entonces, nada, no hay, no, no hay mal que por bien no venga y, por supuesto, mmm, si es para ustedes, pues mejor. entonces por ustedes para que se lo pasen bien viendo esta serie. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Mmm, denle like al anterior si lo corté. Y dele like a este también. Si no te has suscrito, puedes suscribirte, mmm, aunque, se acabe, aunque se acabe el newslog. No se va a acabar, el, no se va a acabar la, la vida Tengo Pokémon Sol también Y tengo pensado subir Más combates Que lo tengo un poquito abandonado Y cosas más allá de Pokémon Luna Ahora que he acabado pues ya me va a ser mucho más sencillo Hacer una guía Hacer Buscar trucos y demás Por el momento se ha tenido que parar porque Primero es la guía Primero es el Nuzlocke Y... Y después ya empezar a hacer cosas más chulillas. Pues nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo lo dejo aquí con, con esto. Y voy a ir parando la cámara. Pues nada. Un besote y un abrazo para todos. a Lola Adiós.